Raras veces podemos ver personas extranjeras, profesionales, en medios de comunicación hablando de temas de otra índole, o sea, que no sea la inmigración. Como podemos ver, cuando se trata de temas migratorios, sí que nosotras estamos accesibles a participar en este tipo de temas, pero cuando es un tema que concierne a otro campo, eh, es prácticamente nula la, la, la participación de, de profesionales extranjeros. En Euskal Herria eh, no hay diversidad. Hay diversidad en la sociedad y es inminente que somos un país multicultural, estamos aquí, yo no sé cuántas, cuántas nacionalidades eh, somos las que coexistimos aquí, pero en los medios de comunicación eh, es nula, o sea, no voy a decir que... que Habrán algunos que no conozco que estarán por ahí, pero que no, no, no hay diversidad en los, en los medios.